Vamos a otra información. La Fiscalía ha notificado de manera oficial esta jornada al alcalde Luis Revilla y también al presidente del Consejo Pedro Suss. Tendrá que declarar el día de mañana por el caso TIRSA y no se descarta ampliar también por el caso World Center. Veamos. Este martes, el alcalde Luis Revilla y el presidente del Consejo Pedro Suss declararán ante la Comisión de Fiscales por el caso TIRSA. Ambos ya fueron notificados. Eh, es importante, ¿no? Porque nos ha una versión, señor Cignani. Eh, asimismo, eh, tiene conocimiento de los contratos que se ha firmado con Terza, con el señor eh, Saavedra. En ese entendido hay que tener algunos aspectos, eh, confirmar ¿no? en, en el entendido de que el señor Ciñane ha prestado su declaración. Revilla y sus declararán en calidad de testigos por las irregularidades en los contratos que se habría favorecido a la empresa Terza. Principalmente de los tres poderes que se ha hecho de referencia, que ha habido el malentendido que todos conocemos, y si sí tiene otros poderes más, ¿no? porque en el cuadro de investigación solo tenemos tres poderes que le habrían otorgado eh, tanto el señor Saavedra como también la empresa Terza. Ah, y, y tener conocimiento de qué trámites ha realizado. Porque una persona que se le da un poder amplio y suficiente hace trámites. No, probablemente no firme documentos, pero realiza trámites. ¿no? Esos temas vamos a tratar de averiguar con esta señora. Se prevé que en los próximos días declaren la esposa del concejal Fabián Siñani Maricruz Medrano y Giovanni Gemio. Recordemos que la semana pasada Siñani se benefició con detención domiciliaria. Este en menos de 24 horas canceló una fianza de 80 mil bolivianos. Eh, por el momento no tenemos documentación el caso que tenemos, eh, eh, que sea caso Terza. Eh, una vez que tengamos documentación, nosotros vamos a analizar si, si seguimos en el mismo proceso o se puede aperturar otro proceso. Pero por el momento no tenemos ninguna información de, de este... Marcos.